Copa Airlines informó a usuarios medidas transitorias de operaciones en Venezuela, más comunicado. Con el objetivo de brindar atención a los pasajeros que tienen vuelos programados hacia y desde Venezuela en los próximos 90 días, Copa Airlines ofrece la posibilidad de reembolsar sin penalidades la totalidad del valor de sus boletos aéreos no utilizados. De la misma manera, los pasajeros que hayan iniciado su vuelo podrán reembolsar sin penalidades el trayecto no utilizado. Adicionalmente, los pasajeros que prefieran cambiar su destino final, podrán hacerlo sin costo antes del 20 de abril y para viajar antes del 4 de julio, de acuerdo con el espacio disponible, bajo los siguientes criterios. Pasajeros volando entre Norteamérica y México y Venezuela podrán cambiar su destino final a cualquier destino de la aerolínea en Panamá, Centroamérica, el Caribe, Guyana, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Pasajeros volando entre Brasil, Argentina, Uruguay.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 Bolivia y Venezuela podrán cambiar su destino final a cualquier destino de la aerolínea en Panamá, Centroamérica, el Caribe, Guyana, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Debido al volumen de pasajeros afectados por la suspensión de la relación económica, comercial y financiera del gobierno venezolano con la República de Panamá, el proceso de reembolso tomará más tiempo que el proceso regular, razón por la cual Copa ofrece disculpas por los inconvenientes que puedan surgir a partir de esta situación externa a la aerolínea.